Buenas tardes. Hola Omar, Huáscar te habla. Ah, Huáscar López, dime hermano. Sí, oye, eh, eh, te estoy llamando porque yo me he encontrado extraño eh, en relación a la elección de Margarita Cedeño de Fernández como candidata a la vicepresidencia de la República. La oposición en este país se ha quedado de brazos cruzados y el artículo 125 de la Constitución prohíbe la reelección consecutiva de la vicepresidencia de la República. Es decir, ella no puede ser candidata a la vicepresidencia porque la Constitución lo prohíbe. Bueno, déjame este... decirte, yo he visto dos pareceres, y escúchame, Huáscar, dos pareceres... Pero déjame terminar, déjame terminar. Bueno, ah, termina, ¿sí? para yo decir algo respecto mira, a eso. Entonces, mira, es que la Constitución es clara. Que los mismos requisitos, dice el artículo 125, que hay para la, para la elección del presidente de la República, son los mismos requisitos que hay para la vicepresidencia y prohíbe la reelección consecutiva. Entonces, es que eh, ya nosotros nos hemos acostumbrado a eh, que se viole la Constitución impunemente. Los medios de comunicación en este país han hecho silencio sobre eso. Es más, aquí, aquí hay medios que están alabando. Esa elección tan eh, genial y tan importante, esa dama tan distinguida y carismática y popular. Porque hay que preguntarle a este país, ¿qué ha hecho esa señora por la República Dominicana? ¿Qué ha hecho? Gracias, ¿No Huaca. A Mira, déjame decirte, yo como no soy abogado y a mí de lo que no domino no me gusta hablar, yo no sé quién tiene la razón porque yo he visto dos posiciones. Una que dice que sí, que el, el, el artículo impide la reelección del presidente, no de la vicepresidenta. Y otros dicen que sí, que ella puede ser candidata, porque no impide. Otros dicen que no. Hay dos posiciones. Ahora bien, Oscar, yo creo que eso no impide la derrota del PLD, que Margarita sea candidata. Porque Margarita no le va a aportar más de lo que le va a aportar. Y hoy escribe Tony Raful un buen artículo donde Tony dice el cisne negro va a sacar al PLD del poder y habla lo que yo siempre dije que la división del PLD como la división de todo partido ha decretado la derrota de los partidos que se dividen y entonces Tony Raful habla y yo en un momento dije porque hubo gente que por su estreche por su Pensamiento un poco, este, que, que se quejaban de que no, que apoyan a Lionel, que yo que la salida de Lionel Fernández del PLD es lo que le ha garantizado la derrota al PLD, porque Lionel le va a llevar un pedazo, que con ese pedazo que Lionel le va a llevar, ellos no van a poder ganar las elecciones. Entonces, yo no creo que Margarita le va a sumar nada, incluso ya lo que hay es una reacción en contra. Y se ve un de desesperado y le voy a decir por qué. Buena tarde. Bueno, Omar. Sí, un placer. Pero yo no sé cuál es el problema, Omar. Porque, ¿Qué hace que ella la cojan como viste? ¿Por qué ella viste? ¿Qué ha hecho? No lo quiere, tanto ella porque ella la viste ahora mismo y nadie la quiere. Exactamente, exactamente. No ya, ya, ya tú hablaste, ella viste y no se deja sentir. Y ella está, y déjame decirte. Me dijo una persona anoche que en las redes han acabado a Margarita, porque además se ve un acto, como yo lo dije desde un principio, desde lealtad al que la hizo gente, y él es la esposa de un hombre, ya traicionado el esposo, por las ambiciones de medida, Margarita es una mujer ambiciosa, Margarita acaba de enterrar su carrera, porque, ¿quién hizo esta mujer? Esta mujer no la conocía nadie, la hizo Leonel Fernández, cuando se casa con ella, Margarita, el, el, el, el cargo más importante que había tenido en su vida era su consultora jurídica. leonel que le ha hecho gente y traiciona a Lionel. Entonces es una mujer que nadie va a confiar en ella. Porque si tú traicionas a quien te han hecho gente, a quien es tu esposo, imagínate tú que no le hará otro. Buenas tardes. Buena. Sí, un placer. Eh, eh, oye, oye bien. Eh, mira. Margarita se puede repostular según el artículo 125. ¿Saben por qué? Porque en el 2015, el artículo 125 se hizo una enmienda ahí, de que sí que ya se puede repostular. Pero ¿qué pasa? Que partiendo de la retroactividad de la ley, que es irretroactiva, no obra para el pasado, sino para el futuro, Margarita. Puede por el sentido de que a partir de 2015 para acá ella lo que ha disfrutado de un, de un solo mandato. No, porque ahí, ahí tú a, no tienes razón. Porque si a, fuera cierto. Bien, si bien. fuera según pero ese, con, que, perdón. Con, con, con, con perdón. Con perdón, pero oye bien, hay que estar claro que el PLD, como a su margarita, se va ahorita. Eso es, es para que está claro. Eso es verdad. Pero oye, déjame decirte. Si se aplicara la tesis que tú dices para justificar que Margarita por eso puede aspirar, entonces Danilo pudiera aspirar también, porque lo mismo para Danilo que para Margarita, en el aspecto que tú dices, que ya nada más, porque la, la, la constitución se modificó en el 2015, entonces ya nada más tenía un periodo, un periodo, pero entonces Danilo puede alegar eso, no, Margarita es lo que tú dices, ya tú diste en esclavo.